Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando genialísimo. En el video de hoy estaremos haciendo como yo me limpio la cara antes de salir a un sitio, a un lugar. Así que bueno, vamos allá. Primero la vamos a mostrarme outfit lo que cargo. Hoy día porque acabo de llegar y entonces me puse las chancletas con las me... y la voy a enseñar lo cargo. Bueno, chicos, acá como en en hot cargo unas pinchitas ay, perdón, ay, perdón, ay. Eh, Las ahí esta, estas cosas como se llama recuerdo bueno aquí la cara un reloj no cargo anillo reloj, y arreglando un como unos chorcitos una luz en mi quemados y llevaba este este bolso muy bonito para que es super bonito como tuviera una cosa así Así que yo me pongo esto cuando hace calor así, Pero yo en realidad Uso más faldas que eso que bueno, vamos acá Ok chicos, entonces Ahorita me voy como a cepillar el cabello Y me lo voy a poner en una trencita O no sé, y me voy a quitar Estas pinchas porque bueno, Vamos a arreglar de acá, le vamos a poner mascarillas Y bueno, sí Y ahí sí, me gustan mis cejas están bien. Ok, vamos a arreglarnos un poquito y suscríbanse a mi canal denle like. Ok, creo que hay una diferencia. Okay. Bueno, así que chicos, ustedes me dicen sí que carecen acá. Yo me pongo hartas cremas. Y ahorita sí me voy a estar poniendo unas mascarillitas. Esta no mascarilla que la veo súper relajante. Y tiene un olor. De ¡Ay! ¡Oh popular. my God! Así que bueno, vamos a estar poniendo. ¡Huey, rico! Así que bueno, primero, primero, vamos a hacer unas trenzas. Y después hay el resto. Así que bueno, tengo que tomar esta. Ay, te Ahí, qué? Ya No tengo nada. ¿No? Esto como eh, no, que no me gusta el ángulo de la cámara porque yo me hago acá y la cámara está acá. ¿no? ¿Sí, no? Entonces bueno, vamos a hacer una muestra en esa. Dos mil años más tarde. Muy traicionada Y ahora sí lo vamos a estar quitando. Eh, este el arreglamento de carita con unas toallitas húmedas que tengo. Estas son las normales que tú tengas. Si es de nivel, es súper <muchas> mejor. Así que vamos allá. Ok, chicos, ¿tienes? esta toitoma me voy a mostrar cómo Así que vamos a pasar ¿no? una, un lado a otro para que se nos haga claramente todo. Ok, vamos a decir, esto yo lo que uso, ¿no? le voy a mostrar que esto es lo que realmente uso. Ay, se ve como mancha. Oh my god. Imagina, va a no, tuja persona, no, no vas. Es esta cosita que es como una que que cubre las manchas. Esta es, miren. Esta es, Esta es, sí. esta es. entonces, yo uso poquitito claramente. Así que, bueno, vamos a faltar a la nariz, a la nariz. A la nariz. Pero, chicos ya llevo como un bonito mejor completo miren entonces acá y luego ya lo que ya han hecho y chicos así ya es mi cara ven que no cambia nada más cambia esto y el resto esto es lo que uso aquí como de brillito esto es como brillito pero miren Pero no es tanto, así como hay no que usas a ti diciendo. no, tocamos las cejas, nos golpeamos también. Y todo, y ahora sí nos vamos a estar poniendo r! la mascarilla. ¿sí? ¿Tanto que tanto quería la ponemos acá Esta es la de ¿cómo es, Rusia. Así que acá está. Es que no de la vida. No, o sea que la mascarilla se hace como muy aguadita, no, me gusta no, o sea, no me gusta. Yo trato de cuidarme la piel muchísimo. Ok, chicos, acá está y ha sido así la mascarilla. Sí, sí, sí. Así que bueno, están muy poniendo. No, yo tenía esa cosita que es como para hacer así, pero no sé dónde está. Ok, ay, es que no veo mal ahí ay. ay. Ok, ay. Ay, es que no puedo porque está mal la ma mala cama, ¿me entiendes? Ay, ay, ok, Ok, Aquí está Entonces, vamos a okay. ver Este ladito Acá Ok Y este, aquí. Okay. Y así Y ok, okay. ¡Ay! 2000 años va que... a Ok chicos, entonces ya me puse esto aquí. Ok. Aquí. aquí. Ok ahí. Y ah, voy a relajarme 5 minutos. Yo les digo que se hagan masajitos. Yo tengo un pero no son listadas en un periodo. <risas> ok, así. Vamos a maciarnos por las ojeras, la nariz, donde más nos echamos el maquillaje. Okay. Entonces, entonces vamos a pasar Ahorita son las 15 No sé qué horas son las 15 Son las 15 Son las 3 y 33 Así que vamos a esperar eh, 20 minutos Entonces voy a andar en mi red social En Instagram, en Facebook Y también síganme en Facebook Voy a dejar por aquí Si luego Francesca me encuentro Y voy a andar así en Snapchat Voy a tomar unas fotos Y así que ya me invito lo veamos Ok chicos, entonces ya pasaron Eso y ahorita Bueno, el sobrante que aquí Le sobra como un juguito Así, échenselo chicos Échenselo en las partes de las rodillas En el codo Así, échenselo porque Te lo juro que nutre mucho Así, ¿me entiendes? Nutre lo más suficiente que puedas Aquí los coditos Y acá un otro en las rodillas Y así que ya nos vamos a estar quitando Esta mascarilla pestosa. Ok chicos Entonces aquí está esta mascarilla Y la vamos a estar Ahí botando Y claramente esto me pide Que me lave la cara Así que bueno Vamos allá Y ya nos lavamos nuestra carita O sea me quedo, o me quedo Suavecita Y ahorita nos vamos a estar echando la crema y el protector solar No sé si te lo hacen en revés Pero primero yo me pongo la crema Esta crema huele muy rico O sea, yo sin crema no puedo vivir Porque yo me he hecho crema en todos lados Bueno, más en la cara Ok, esto ya me está comisionada de ver Usted me un como un poquito roja Es por esta cosita bella Entonces vamos a estar aquí Aquí, aquí, aquí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Por todos lados puedo hacer Y después de cinco minutitos eh, Vamos a estar retirando este producto Pecho, y su preciso Y espectacular Así que bueno, vamos allá uh -huh. Ok chicos Entonces ya pasaron los 5 minutos y Ya estoy como muy emocionada Ustedes ahí dicen que no pasó nada Pero acá pasaron horas, días y minutos, minutos días ¿No? ¿No, no, horas tampoco, pero bueno, siempre pasaron. Spinura. Entonces, nos vamos a restar este producto tan bello en este papelcito aquí que puede ser cualquier cosa. Pero yo lo cojo con esta y ahí. ¿sí? Eh, una semana me eché sin echarme un producto y me salió gran idea. No. Sinceramente, yo me lo restregué pensando que ha sido cualquier cosa. Suciedad, yo me lo restregué y se me hizo más peor porque mi cara es súper sensible al resto de, de cremas que no se puede usar en otras caras, no es que esta crema está diseñada para mí y no para ti de Kaiser Puyo. entonces no están diseñadas las cremas para todo tipo de piel, está diseñada para un tipo de piel, para otro tipo de piel porque las cremas son así, entonces aquí lo hablamos, Ahí me está ardiendo. En los labios tienen que salir como esto, así rosita, ¿sí? En la frente Si sí, te sale como líquidos porque ya te estás haciendo ¡Ay! ¡Oh my God! Esto es un producto tan bello, así que bueno, vamos a lavar nuestra careta y regresamos uh -huh. Ok, chicos, entonces ya me hice esta que me caso un la cara y no sé de ustedes, pero a mí me encanta echarme protector solar. Y más de esta que es una crema. Esta es para piel seca. Me echo muy, muy, muy, muy. Harta exposición. Este es para piel muy. Muy alta exposición solar. Es decir, miren que no estoy mintiendo. O sea, miren. Ahí. Ok, ya que también está diseñada. Un. Un, un dermatólogo me dio esta crema porque mi piel estaba súper reseca, entonces me, ¿me está ya se está dañando la piel. tan Estaba tan joven. Entonces esta me recetaron que era para tipo de piel así. Y me tengo que echar súper poquitito, nada de que, ay, no, no, porque el protector solar está diseñado a eso. Y me echo así. Con... Y bueno, vamos a ver. Entonces, chicos, ya me puse como para ver que está como brillo está, está muy grasosa, ¿no? Es así. Y la voy a enseñar las mascarillas que voy a tratar esta semana. Aquí están. Tengo bastante mascarilla. Eh, me, sal me salieron a un precio muy extremo. Me salieron 20 por 5. Así que miren, aquí están. Estas mascarillitas tengo de coco miren tengo esta en forma tengo esta en forma de la azul que esta rosita yo sé que va a ser negro, pero no esta tiene un olor espectacular esta que es de perfume también Ok, me entienden entonces también esta es de coco que uff esto sí te deja expectativa una expectativa real este es natural. Y las últimas que me he puesto, la primera fue la granadilla. Esta es diseñada para mi piel. Esta es súper espectacular. No puedo decir bajas las palabras porque esta es una mascarilla de las mejores mascarillas que he probado en la historia. Y pues chicos, yo le estaré grabando todos estos días con la mascarilla. Y, ah, y me estaré ya. Ya, ya, ya terminamos, ya terminamos. Entonces, eh, bueno, ya terminamos por mi tono de piel. Entonces, chicos, ya terminamos por mi tono de piel, mi, mi, mi, mi rutina de tarde o de noche, madrugada, de temprano. No sé cómo te iban a decir, esta es mi rutina de mi careta, lo que me he hecho. Así que, pues, chicos, vámonos allá.